Varios ciudadanos mostraron su desacuerdo con que se exhiban la pertenencia del Zapatra Rafael Leónidas Trujillo en el Museo Nacional. Al ser cuestionados, los ciudadanos opinaron lo siguiente. Pues mira que no, que yo no estoy de acuerdo con eso, porque todas las personas que saben lo que fue Trujillo aquí en República Dominicana, pues tienen concepto, no pondrían eso en, la, en, el, en el Museo Nacional. Lamentándolo mucho, no, pues... quizá yo no estaba cuando las primeras cosas de Trujillo pero la gente opina muchísimas cosas y nada que opinan es bueno sí. yo no te puedo explicar mucho porque cuando, cuando tu hijo lo mataron yo tenía 12 años tú sabes que uno no puede explicar cosas sí, ¿por qué no? porque fue presidente de este país pues te, te le, te le puede tener en una bóveda una ahí en la cosa demasiado difícil yo y el quiso con algo aquí. ¿Qué más querés hacer de gente? Yo no viví eso cuando yo lo cuento. No sé, yo porque algunas gente se lo encuentran bien y algunas se lo encuentran mal. ¿Y usted cómo se Yo no hay mal. ¿Por porque qué? historia es historia, ya eso pasó. No. No. ¿Por qué no? Porque no tengo más algo. Ya nosotros no, estamos, estamos con mucha democracia y libertad. El debate se abre luego que varias personas hicieran la petición formal para realizar la exhibición para su noticiero Telenor, reportó Arismendi la Antigua.